Nos quedan tres minutos, tres, cuatro minutos como máximo. Ya tenemos casi hacer aquí. Vuelvo a repetir. <risos> ¿Venga? Ahora nos de negociación. A a sombra, eh, bueno, incluso nos razón, llegaron que... a decir a nosotros que es que el tren este que viene aquí a Barcelona que no estaba dentro del convenio. O sea, que sí. llegar a roja y se lo, se lo vuelven para atrás porque que no estaba. ¿Cómo que no estaba dentro del convenio? Claro que estaba. Llevamos 125 años con ese tren, que es el tren más viejo de toda la, de toda la Renfe, de toda España. Es el tren que circula desde el primer día, antes de que llegara la línea Zaragoza, ya lo pusieron este con cartel o sea, Y estaba dentro del convenio. Bueno, eso son cosas que supongo que son parte de la negociación. Lo que sí que sabemos, y es una buena noticia, es que hace tres días han puesto encima de la mesa el gobierno de Aragón, eh, con su consejero de vertebración, ha puesto que... Él pagaría los trayectos dentro del recorrido aragonés, o sea, eso supondría que nuestro tren con Zaragoza-Mora iría hasta Fayón y vendría, pero nos daría servicio a todos y eso supondría que el tren de Barcelona volvería a llegar aquí. Eso lo pagaría el gobierno de Aragón a cambio de que Madrid pagase los otros trenes que estamos reivindicando, o sea, un tren de Teruel a Valencia, otro, Zaragoza, Monzón, Leida y bueno, muchos más que no os voy a aburrir. Hablamos de 4.000 circulaciones al año, no de una tontería. Están en negociaciones y nosotros estamos encima de la mesa. Es una buena noticia, nos han oído, nos han escuchado, saben que estamos aquí. Muchas gracias por venir todo. Cuando vaya a venir el tren os iré informando. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora pasamos a los albogadores, que nos deleiten. Sí, la línea amarilla. Por favor, mantener la línea de seguridad amarilla. Un fuerte aplauso a tres. Aquí hacemos las cosas de otra manera. Bueno. Tenemos que seguir te aplaudiendo, que nos bajan los compañeros pueblo de montaña, un fuerte aplauso para el pueblo de montaña. Venga, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Otra forma de reivindicar el tren, utilizándolo, la mejor. ¡Hola! a nuestros amigos de San ¡Hola! ¡Hola! a la ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Ojalá no ¡Hola! que volver volver convocar, pero si si no, vuelto con vosotros. la línea amarilla el 3-0 más lo conseguiremos, lo conseguiremos, lo conseguiremos